Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, estimados, hoy tenemos entonces, vamos a estar haciendo una reacción a lo que es esta página de Wargame Chronicles que le pertenece al señor eh, Community Contributor Vergara 21, Vergara 21, que me ha invitado eh, amablemente, muy amablemente, a que revise este ranking que ha hecho de los 10 YouTubers con más seguidores de World of Tanks en Norteamérica, ¿ok? Entonces. Vamos a verificar eh, cuál es nuestra posición Si es que aparecemos, yo creo que sí pero, pero bueno, no sé en qué lugar estaré Así que me encantaría, me encantaría eh, saberlo Puesto número 10, el señor Vergara21 Claro, él mismo se pone, obviamente O sea, él no se va a dejar afuera Y si tiene que hacer los 11 para que entre él También lo va a hacer seguramente Ya te conozco, Vergara, no te das el tontolo <ríe> el señor Vergara21 con 1620 seguidores Vergara21 se coloca en el final del top Un creador de contenido que se especializa en noticias Y es el creador de la nota, o sea, de esta nota y de este post eh, Gameplays y en otros videojuegos Un jugador regular que estudia veterinaria y para ser guardaparque eh, No sabía que estudiabas para hacer guardaparque, chom fuck. De hecho, no sabía que se debe estudiar para ser guardaparque Veterinaria sabía que estudiabas, pero no. ¿Guardaparque? ¿Y qué estudias? Que los animales y tipo... No sé Decís tú paloma No estés ahí Estoy guardando el parque No, la apuesta que no sé, no sé No sé qué hace un guardaparque Ría, real, real, no sé boludo. <risa> Sí, repartido chaval, no entiendo nada Bueno, ahí tienen videitos de su canal eh, puesto número 9 El señor Guido1212 un gamer que se conecta con la vieja escuela de jugadores Con más de 2040, 2040 seguidores Guido aporta una actitud positiva y proporciona un análisis en profundidad del juego Bien, en su canal de YouTube tiene un historial comprobado de ayudar a los jugadores a mejorar su juego Aprovechando las técnicas de instrucción adquiridas a lo largo de 23 años de aviación militar Wow, mira, bueno. o sea que Guido era, era militar Y echaban... Un... ¿Volaba con los aviones? ¡Wow! Sí, es solo un juego, pero es serio sobre los juegos. Eh, o sea, voy a decir que no se lo toma a joda, digamos. Que no, que no, no boludea en el WOT. Me parece muy, muy bien. Ahí está el canal de, de Guido 1212. 12. Contenido en inglés. Hasta ahora Vergara es el único en español. Guido eh, inglés. Puesto número 8. Still Good sin tn. Eh, o sea que todavía no aparecemos. Me gusta, me gusta, me gusta. 2000, con 2.740 seguidores se coloca en, en el puesto número 8. Un canal de entretenimiento y también de alguna forma de educación a los nuevos jugadores. Bueno, pero todos dicho por el propio estilo, todos enseñan a los nuevos jugadores, boludo. Bueno, a ver, eh, Steel Good, puesto número 8. Puesto número 7, estaremos aquí. No, me sorprende, ¿verdad? Eh, for free. Con 3040 seguidores en Youtube Se coloca en el puesto número 7 For free, un canal de variedad En donde claramente se encuentra mucho The World of Tanks O sea que sube variedad, pero además sube what Mira Estaremos en el puesto número 6 Puesto número 6 Sander P No sé quién es No tengo, no tengo el placer, no tengo el gusto ¿Qui es Xander P? No lo conozco no, no A ver, no quiero menospreciar a nadie, ni mucho menos Pero, realmente, no no, no, no Nunca he oído hablar de él Sinceramente, tampoco, a ver Hay mucha gente que no me conoce a mí No, no, no, no tiene por qué estar mal, digamos, ¿no? Eh... What? ¿Qué pasó? ¿Se suscribió alguien al canal? Gracias, brother No sé quién, pero me rompió los oídos eh, Xander, un youtuber diferente es Xander P. No solo hace video con tanques virtuales, sino que restaura tanques de verdad Che, pará, me quedó el corazón latiendo, boludo. Uh, mal Me cae todo ese ruido de coso Con 3420 seguidores, Sander P es el dueño del puesto número 6 3420 También eh, unboxing 200 box uh, También contenido en inglés Mirá, restaura tanques de verdad el chabón, boludo Zarpado Mira, está con el EBR no me voy a este BR, Bueno, acá está diciendo. Ah, después lo voy a ver este. Este me interesó. ¡Wow! ¿Te imaginas que el chavo no deje 0 acá? Re bien, re piola. Bueno, puesto número 5. Eh, no, mentira. Mención, ¿qué dice? Honorífica para Junkers Kiryu Con más de 34.000 seguidores en Twitch, es de esperar que este creador de contenido tenga una cifra similar en YouTube. Pero al no poder verlo en su canal, está bloqueado ver eh, sus subs. Sí, qué raro que algunos hacen eso, ¿no? De bloquear, ver sus suscriptores Es imposible saber con exactitud sus seguidores en el canal Por lo cual no fue tenido en cuenta para el ranking yeah. mm, Ok, también, but it was Otro en inglés Vamos al puesto número 5, el señor Fernando Capo Sí, claro que sí, claro que sí, cantalo, cantalo, cantalo cantalo. El señor Hernando Capo con sus 5.210 seguidores Y con poco más de un año siendo CC Un año... Y. Mmm, tres meses por ahí. Eh, no solo se gana el puesto número 5, sino que también el puesto número 1 de los AC latinoamericanos. ¡Yuhuu! Bueno, ahí estoy con mi cara de, de, de, de Dobolu. ¿Qué video es este? ¿Recompensa tenía campaña con honores? ¿Cómo Juan ligero? Ah, cuando. Cuando hice la campaña con honores. Buen video este, me gusta. El del Tigre, pone bueno, que malísimo, boludo. hijo de perra, por este video que es una caca, boludo. O sea, eso está bueno el video, pero es normal, no, no. Veis puesto mis 10 consejos, tengo consejos, tengo todo para ayudar a la comunidad. A mí no me pone nada. A mí, eh, Nando no, no, no ayuda a la comunidad nada, hijo de... ¿Qué chabón te voy a matar, boludo? Pásense por su canal, algo, tirame un mensajito ahí, cornet. Un canal, el poste número 4 para el señor TrueBooDoo. Este sí también es, es, es groso Un canal de entretenimiento y educacional. Y educación. Para todos los niveles de jugadores del What True. Eh, es un estudiante de ingeniería de software Que está en su último año Recrack. Está casado y tiene dos hijos Comenzó a jugar World of Tanks en Xbox Y se transfirió a PC Ha estado transmitiendo en Twitch durante un par de años Y su mayor disfrute de la transmisión Proviene de la interacción con sus espectadores Ocupa el puesto número 4 Con más de 6590 Bien, buena, buen número Y además eh, juega, bien, juega bien Es bueno jugando, estuvo en Baju me parece Es bueno, es bueno Puesto número 3. ¿Quién será? A ver, eh, Quickie Baby. Supongo que será uno. Uh, Quickie Baby. Y... No se me ocurre. Cody Mans, Claro, Cody Mans. Claro que sí. Cody Mans. Cody ha estado creando videos y guías en su sitio web whatguru.com desde 2011. Su pasión es ayudar a los jugadores nuevos y veteranos a aprender el juego. Todo sin dejar de ser sensato y proporcionar, proporcionar un... Juego experto en un entorno familiar. Y Cody disfruta cocinar, hacer jardinería, la naturaleza y ayudar a los demás. ¿Y cómo sabes eso, brother? ¿Por qué me preguntaste a mí? ¿Tenés mi WhatsApp? ¿Por qué me preguntaste a mí? Si, Nando, a ¿vos qué te gusta? que sea, pongo ahí, nadando, le gusta comer verdura, aunque sea, boludo, es vegano desde 2014. Yo que sé, tira cualquier, cualquier cosa, tira fruta, aunque sea. Hijo de perra, no me preguntas nada y pone que el otro sabe cocinar y hace jardinería. ¿Pero cómo sabes eso, brother? Qué mentira, este vergara Ay, ah, Dios, Dios, Dios Puesto número 2 Sophie Lane Sí, la conozco, pero no la tengo mucho La conozco, la conozco de nombre eh. Tipo, pero no, no, no No, no he visto su contenido realmente eh, Por fin, una chica gamer ingresa al top Sophie Lane es una de las creadoras de contenido de World of Tanks más antiguas Su canal se basa en el entretenimiento, historia y pasarla bien jugando con más de 40.900 seguidores, sacando más de 30.000 de ventaja al tercero del ranking, obtiene el título de subcampeona de los CCs del servidor NA. Uh, claro, tiene 7.990, eh, Cody. Ponele 8 lucas, 8.000 ponele. Ya tiene 40, claro, sí, sí. Una locura, Bien ahí, bien ahí Sofilain. Muy, muy bien, la ¿Y puesto número 1? ¿Quién será? ¿Quién será el puesto número 1? Creo que es Quickie Baby, me la juego. Klaus Kellerman, che, pero ¿y no está a Quickie, boludo? ¿Dónde lo pusiste? ¿A Quick? Quick Baby. Porque no sé, creo que sigue subiendo Watt, me parece, boludo. Klaus Kellerman, crack este Klaus. Eh, lo he visto, lo he visto. Nuestro campeón es nada más y nada menos que Klaus Kellerman con más de 74.000 seguidores, chabón. Sacando una ventaja de más de 72.780 seguidores, segundo una banda, boludo. Se le saca más de 72.780 seguidores al puesto número 10. O sea, a ah, Vergara. O sea que a mí me saca 69.000. Me trave eh, F para mí. 69.000. No sé, y pico, boludo. A la miércoles. A la mierda. Mirá vos, oh, qué crack este Klaus Hellerman. Lo tenemos que tener acá en el canal. Solo pasen y vean al campeón para saber cómo. Eh, solo pasen y ven al campeón para saber cómo es su canal. No, acá a Nando no le pongas pasen y vean a, a, a Nando por su canal. No, no, a mí no. A mí me discrimina porque me tiene cerca. Porque nos whatsappeamos todo Entonces, eh, a Nando no le den ni bola. Vayan a verla a Klaus Kellerman. Cornet. Bueno, nada, no, es un poco de chiste chicos, también, pero eh, un poco de verdad también. Eh, bueno, entonces queda así. Eh, Klaus Kellerman, campeón total. Sofeline número 2. Número 3, Codimens uh, Número 4, true Número 5, papá, quien les habla Gracias a todos ustedes por meternos aquí en el puesto número 5 Y no tengo 5210, te aviso Tengo eh, 5218 Te aviso porque hoy crecí 8 suscriptores De hecho 9 porque se acaba de suscribir uno hace un rato Que me rompió los oídos Así que somos 5219 eh, Bueno, este no participa Sander P Número 6 um, Número 7, For Free Número 8, Still Good Thing, TN Número 9, Guido 12, 12 Y número 10, El Señor Vergara 21 7 también ay El banco que escribe, mira, se pone acá No te tires tan abajo, Vergara No pasa nada eh, No pasa nada, brother Bueno, queridos amigos, espero que la hayan pasado bien Que se hayan divertido Ha sido una reacción a estos eh, 10 eh, youtubers más grandes Del de servidor de Um, N -A, It's Ok Así que, bueno amigos Nada, como les decía, quería agradecer eh, Antes de irme y de retirarme Al señor eh, Harold Que ayer ha donado sus eh, 10 dólares Al canal, ha donado esa cantidad, así que Nada, estoy hiper megarchi agradecido Porque nada, sin... Sin la gente que aporta, sin la gente que ayuda al canal, es muy, muy difícil. Así que nada, y se vienen sorpresas muy, muy grosas, chicos. Porque, eh, nada, si tengo, tengo un objetivo en la cabeza y si lo puedo conseguir, eh, la calidad de los videos y demás va a ser eh, zarpada. Vamos a mejorar un montonazo. Así que nada, chicos, estoy muy, muy, realmente muy contento por eso. Y realmente les quería les quería agradecer, ¿no? En este sentido porque porque, bueno, nada, se vienen dando las cosas y es... Tiene que ver también con, con, con lo que ustedes vienen aportando al canal. Así que nada, hiper megarchi feliz, chicos. Hiper megarchi feliz. Bueno, eh, nada, eso. Les quería agradecer también a todos. A todos los que aportan eh, su granito de arena, tanto suscribiéndose. Y más, más que nada también haciendo hincapié en los que en los que donan dinero al canal. Porque ya les digo, se va a venir algo muy muy grosso y va a mejorar. El, el canal va a cambiar de Pega a pay, O sea, se va, va a cambiar. Totalmente, en el sentido vamos a ir obviamente no, no, no la estructura del canal, sino capaz que puedo comprar otros elementos para acá, para allá, entonces se va a notar, les aseguro que se va a notar mucho. Así que bueno chicos, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chau chau.